Bienvenidos mentes brillantes, aquí saludando desde el Handtal en Franconia, en Franken para un video alemán en la calle. Los kids. Aquí atrás mío pueden ver todas las viñedas y la vista maravillosa, die Aussicht, la vista hacia un valle un valle que tiene una, un pueblito que se llama Handtal, donde tenemos restaurantes, tenemos muchas viñas y muchas cosas culinarias para disfrutar y acá un cultivo de muchos diferentes tipos de uvas Divine Sorten tenemos por ejemplo uvas para producir el vino Riesling, el vino Bajus acá por sobre todo el vino blanco es un tipo de vino que se cultiva mucho y un tipo de vino que se produce ...en la mayoría de, de los tipos de vinos... ...este cultivo de vino es en inclinación... ...y el Handtal, o esta región donde se está cultivando el vino... ...es, es de los más inclinados de toda la región de Franconia... ...donde este cerro es como el más alto... ...donde se cultivan eh, los vinos... ...y aquí podemos ver todas las, todas las plantas... ...de diferentes tipos de uvas... Uvas blancas, de weintrauben, Weiße weintrauben. Como pueden ver, es un día maravilloso. Abajito se puede apreciar un pequeño lago de así, en el medio de un pequeño bosque de Wald. Mucha zona verde, mucha área verde aquí con caminitos para caminar, para pasear Y aquí en las alturas podemos ver un restaurante con una terraza Este concepto en alemán se llama Teapio Garten, un jardín para disfrutar de cerveza en este caso un jardín para disfrutar de los vinos <risa> Ein Weingarten Und será un nuevo concepto apenas puedo hablar, pero quería mostrar el maravilloso lago que se ve por ahí en la distancia ya sé, que ahora sí que se puede ver muy bien y acá también se puede ver todo lo que hay que subir para disfrutar de esta hermosa, hermosa, hermosa vista die wunderschöne aussicht Alemania es un país de señaléticas y acá podemos ver una señalética que dice este camino no Y sería una señalética que necesitamos para, el mes de, bueno, para la temporada de invierno. Porque dice que no le echaron ninguna cosita para cubrir la superficie deslizante. Y que el, el, el pasar por este camino es en tu propio riesgo así que te enojo para que llegues salvo y sano a la cima. Aquí podemos ver lo que quería mostrarles es que al inicio de los, de los cultivos de vino ponen una señalética para saber primero de qué viña es el, el, el campo y además qué tipo de vino se está cultivando acá. En este caso tenemos Dornfelder. Dornfelder es un vino blanco. Y podemos ver ahí arriba la, como el logo y el nombre del, del, de la viñedo, del viñedo, que se llama Weingut Vinzamenle. y sale incluso el nombre de la persona que es el dueño de esa viña con alguna información adicional y así abajo está todo el cultivo del Dornfelder y acá es todo campo todo campo amplio con bosque, der Wald de Wald und divise el campo, el campo con pasto, divise. Ahora vamos caminando un poquito por el pueblo, un pueblo bien chiquito, bien pequeñito, con, con hartos restaurantes, eso sí, para visitar, con pensiones para quedarse a dormir también, y con pequeñas granjas. Que tienen, por ejemplo, cultivo de pescado, cultivo de frutas, verduras. Y aquí viene un Motorrad. Aquí viene una moto y otra moto. Un Motorrad. Miren quién tenemos aquí. Un pequeño ciervo. Un Reh. Acá un areal donde hay algunos animalitos. Un kleines río. Un pequeño ciervo. Ahora en un restaurante al lado de un acuario con unos pescados persiguiéndose. En alemán este pescado se llama de Abels Ahora en español yo no sé qué nombre tiene, quizás alguien sabe. Un pez bien bonito de forma frontal con muchos tentáculos frontales. Para el, la final, para el fin de nuestra salida, un pequeño jardín con verduritas. Ein gemüsegarten. Podemos ver aquí, alguien está plantando lechuga. Da este el Petersilie. Perejil, Petersilie. caroten Zanahorias. un Und lauch. Una de las cosas clásicas en una casa alemana. Warnung vor dem Hund. Cuidado... Cuidado del perro, que viene el perro a, a morder si uno se acerca demasiado. No, no veo ningún perro por el momento, pero mejor mantener distancias. Y llegamos al final de nuestro video alemán en la calle Deutsch auf der Straße. Si te gustó el video, dale un like y nos veremos en el próximo video. Bis zum Mal.